Hola. Quería enseñar una página web donde vas a poder escuchar todos esos sonidos que podrías llegar a tener en tu jardín y hasta algunos más. Una vez que estés dentro, te propongo pulsar sobre Garden, para escuchar los típicos y anestesiantes ruidos de los jardines. El siguiente paso podría ser el de Birdos para escuchar también pajaritos un ruido suave de viento, no desentonaría mucho, podemos agregarlo pulsando sobre soft twin, hay otros muchos sonidos interesantes si estamos buscando unos minutos de relax, tales como, de lluvia, de las olas del mar, de las noches de verano, etcétera. responde ya a tus preferencias la forma de combinarlos. Mi misión solo era darte a conocer que una hueva sí existe. Espero sinceramente que le haya gustado. Que tengan buena suerte.